Bien, gracias, amado y y amables televidentes. Es evidente que nosotros como dominicanos hemos sorteado nuestra suerte democrática eh, de muchos afanes. Y hemos sorteado la definición clara de lo que es un ciudadano que constitucionalmente y por origen de la República Sabemos quiénes somos dominicanos y quiénes no. En el día de ayer, el decreto 262-20 del presidente Medina otorga a 750 personas que dicen ellos son de ascendencia dominicana haitianos o haitianos de ascendencia dominicana. Y en su plan se contradicen porque si tú colocas un plan de regularización producto de la situación migratoria que tenemos con el vecino pueblo de Haití, obviamente que nuestra constitución, nuestras leyes dominicanas, hoy en este caso la de migración, establece claramente quién puede accesar y tener la oportunidad de ser naturalizado dominicano. La condición de ascendencia indicaría que usted ha nacido de un padre haitiano que en el momento de nacimiento suyo este padre no tenía ningún tipo de documentación viable o legal en la República Dominicana. A esos que tienen esa condición, que se presumen que tienen esa condición, están más o menos ubicados en aquellos batelles que a raíz de la... Eh, y que históricamente venían eh, braceros haitianos al trabajo de la... Sí, manténgamelo ahí, al trabajo de la caña, corte de caña, y que luego que terminaba la, fa, la zafra regresaban a su, par, a su país, cosa que controló Trujillo, cosa que controló Balaguer y que tenía muy claro cuál era, cuál era la situación. Y si usted busca eh, en Los Carpinteros, ve el tipo de relación, Los Carpinteros fue un libro de Balaguer, sí. y busca el tipo de relación con esa clase que aquí residía de forma ilegal, que mucha gente entendía que por razones de trabajo podrían adquirir, eh, la nacionalidad la cual no lo permitía la constitución ni lo ha permitido nunca de esa forma o usted se casa con un dominicano o usted adquiere por una vía la, la del permiso de trabajo y que luego le den otra vía para usted accesar pero aquí República Dominicana a raíz de la, de la entrada en vigencia de la ley 137, que instaura el Tribunal Constitucional Dominicano, sabemos que el Tribunal Constitucional tiene como una especie de discurso de cierre en todos los conflictos que constitucionalmente trata. Y al Tribunal decidir una y completar lo que una decisión de la Corte Suprema Dominicana en el 2005 había dicho de los que eran dominicanos y aquellos que eran extranjeros, pues resulta que los teóricos y los promotores de la unificación de la isla sin ningún reparo empezaron a torcer la, la verdad de una decisión del Tribunal Constitucional poniendo en riesgo la, la, la, la verdadera estructura institucional que representa para nuestro país un tribunal de esta naturaleza puso en riesgo porque fue el Poder Ejecutivo en pleito con el Constitucional por la decisión 168, quien por un decreto procuró hacer el plan de, de regularización y generan entonces posteriormente la ley 169. Que ahí empieza el plan de regularización. ¿Qué pasó con ese plan de regularización? Más de 3 mil millones de pesos invertidos por el pueblo dominicano para regular a un grupo que no estaba regulado o que no tenía facultad, no tenía calidad para ser regulado. Porque ya la misma decisión del TC había condenado había condenado al propio país a que reconociera a esos hijos de haitianos que quedaron aquí en los batalles que la misma Junta Central Electoral revisó y otorgó esos, esas nacionalidades como, cast, como, como condena al pueblo dominicano y se resolvió con esos 55 mil. No es cierto que estos 750 sean de esa clase. Esos son los que vinieron cuando aquí se aperturó la frontera con ese plan de regularización y más no recuerden que luego vinieron con unas titulares masivamente regresan o retornan a haitianos era que vinieron a traer sus documentos se registraron ahí y regresaron a su país hasta esperar esta situación que le da la nacionalidad dominicana un engaño y es lo que ha entorpecido que aquí se aplique una ley migratoria correcta yo quiero que me pongan el documento del decreto para también hacerle alusión a lo que se atrevió este gobierno a producir. Y quiero preguntarle, ¿ustedes recuerdan que la Junta Central Electoral estuvo otorgando una lista de nombres en la cual ellos se podrían calificar con, con esos nombres? ¿Usted sabe por qué? Porque el plan, déjamelo ahí, mira a donde hay una Angélica que no es producto una angélica con, no con cada kilómetro como la tendrían ellos sino angélica dominicana angélica félix porque se han puesto nombre y hay gente ahí que ha utilizado esa debilidad y lo han introducido a darle una nacionalidad gente que no tiene ningún documento porque su país como plan estratégico cuando empezaron a mandar familias enteras a este territorio para que buscaran mejor vida que no está mal eso no lo critico porque somos seres humanos de igual forma se han ido nuestros dominicanos a otros lugares ¿ves? pero no con la intención como han venido esto, esto han venido con la intención de recuperar supuestamente territorio y aquí se ha callado lo que pasó hace dos semanas en Asua, de que un grupo de haitianos bajó la, la bandera dominicana y subió la haitiana. Y eso quedó ahí. Y tienen en zozobra ese, ese lugar, diciendo que su territorio llega un poco más allá de Barahona. Cuando aquí todos sabemos que esos acuerdos y esos bornes que, de, que identifican el territorio históricamente han sido esos a donde están. Entonces, cuando nosotros aplicamos la lógica y vemos nombres en esas condiciones, de nombres que usamos aquí, no nombres de ellos, debemos llamarnos la atención. Anita Román, Angelina, el apellido, el Gabriel, perfecto, Lami Gabriel. César, Marcelín, bien. Pero, ¿de dónde provienen esos nombres? ¿Serán de la lista que habían, se habían inventado un grupito de asesores del presidente Medina para que estos tuvieran un nombre local? ¿Para darle más significación a lo que supuestamente le están restableciendo la nacionalidad a los de ascendencia haitiana que se le había quitado la sentencia? Eso es un absurdo. Se le había quitado la sentencia, eso es un absurdo. Nos engañaron. Y de eso está lleno el país hoy día, de esos engaños. Hay muchos haitianos que han venido aquí a trabajar y han levantado familia, cierto. Y que tienen buen comportamiento, cierto. Pero señores, el resto desearía cualquier país no tenerlo cerca y eso ha bastado para que aquí se esté haciendo ese, ese, ese, ese teatro por presión de grupos y de ONG y de, y de los grupos de Montalvo y el grupo el 23 que son los que han presionado a este gobierno antes de salir para que hiciera eso para que hiciera eso y usted sabe lo que pasa en Haití a ningún haitiano en los últimos 20 años le han dado O muy pocos le han dado documentos ¿Para qué? Para que llegaran aquí Esas familias Y no tuvieran documentos de allá Ni documentos de aquí Y estaban en el territorio dominicano Y ahí convertirlo en apátridas Un chantaje Todo eso planificado desde allá Cuando ustedes saben que aquí hay un padre, un sacerdote Se murió el sacerdote que El que, Regino. Regino. El, el que naturalizó, el, el que declaró como hijo a unos 1.200 haitianitos. Yo no. ¿Sería el padre King? El que, el que luego fue a la frontera y trajo como 6.000 y que a la frontera para pasar en Navidad. No, no no parece, ¿no? Ese mismo es Regino, yo creo que fue. Regino, Regino Martínez. Entonces, ojo con esto y qué pena. Que el gobierno termine así y lo haga así. Al final, creo que ha hecho un poruntuario de hechos cuestionables, cuestionables al acostarse las palomas. Lo dije anteriormente y lamento que Danilo Medina no haya entendido el mensaje de que no es como se empieza, sino como se termina. Y finalmente, señores, ojo con las demás eh, acciones que de aquí al domingo nos enteraremos que han pasado en el gobierno porque antes de salir quieren hacerlo todo a la carrera. Bueno. Y espero también que Luis Abinader tenga la astucia de aplicar la política migratoria real de la República Dominicana y no dejarse llevar de esos grupos que sé que están en el gobierno ya de Luis Abinader. La, esa sociedad civil que ha vivido de esa promoción de la haitianización de la, de la isla de Santo Domín, bueno. de República Dominicana. Y que veremos a ver a quién coloca Bien. como director de migración. Que esa es una expectativa que tenemos luego de todo esto que está pasando Bien. con ese sector. Gracias Francis Rodríguez. nosotros vamos...